Uh -huh. Entonces, ¿Y ella se llama? Eh, dura 15 días. ¿Qué es su nombre? Suíta. Suíta. Suíta. Ella es este, hija de nuestro productor de, de eh, Tuk Tuk. <risa> bueno, saludos. Se dice, hello to Mexico. <risa>